Buenas noches, Puerto Rico, nuevamente con ustedes, deseando que todos se encuentren muy bien. Les habla Madeline Ortiz y les damos las gracias por sintonizarnos. Hoy, martes 28 de junio de 2022, vamos a estar celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por la auditora Yahaira Ortiz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 Esto fue en la gasolinera Galateo Service Station en el municipio de Toa Alta, así que verifique su boleto porque usted pudiera ser el feliz ganador o ganadora, repito, de 15 mil dólares, así que muchas felicidades. Para mañana miércoles, el Powerball tiene un gran premio de...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 Y si ya tienes el app de Lotería Electrónica, recuerda actualizarlo para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta es fácil, así que ¿qué estás esperando? Juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica.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 Este verano venimos con alto voltaje y ahora damos comienzo al sorteo del Pega 2. Muchísima suerte ese boleto en mano. El número ganador comienza con el 1. Segundo número es el 6. El número ganador del Pega 2 es el 1-6. Repito, el número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 16. Ahora continuamos con el Pega 3. Muchísima suerte Puerto Rico. El número ganador del Pega 3 comienza con el 6. Segundo número. 7. Tercer número. Es el 8. El número ganador del Pega 3 es el 678. Repito, el número ganador del Pega 3 en la noche de hoy. Es el 678. Y ahora pasamos al favorito de muchos, el Pega 4. Muchísima suerte, familia. Ese boleto, hermano. El número ganador del Pega 4 comienza con. El 9. Segundo número. ...cero... Tercer número. Repite el cero... Cuarto número del Pega 4. Es el 3. El número ganador del Pega 4 es el 9003. Repito, el número ganador del Pega 4 en la noche de hoy es el 9003. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información, entren a nuestra página web, loteríasdepuertorico.pr.gov. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Que tengan todos buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTE TV San Juan. 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360 presentan cuadro de la situación de salud de Puerto Rico. El Colegio de Cirujanos la describe en cuidado intensivo por el éxodo de médicos y la falta de incentivos. Además, Reacreditado y totalmente funcional el Instituto de Ciencias Forenses y establecen capítulo de Puerto Rico de Mad Madres contra los conductores ebrios. Puerto Rico anuncia su equipo para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de Baloncesto. Los detalles en el segmento deportivo. Este y más a continuación, en esta edición que comienza ahora. Amigos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, le exigió al Legislativo, al Ejecutivo y a la Junta de Supervisión Fiscal que resuelvan el estancamiento en que se encuentran varias leyes relacionadas al sistema de salud. Considera que el sistema de salud de Puerto Rico está en cuidado intensivo por el éxodo de médicos y la falta de incentivos. Para el presidente de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Vélez, las leyes que reclaman no están inactivas, están inoperantes. Esto a pesar de la sentencia del circuito de Boston. Se encuentran en espera.